Oalmoslatic ni cuajoquímatke ni Jesús yualaya para Jerusalén y cuajo mié que tlacas yualake Hiluit se te que sekenzoyatl yuanokiske okenamiquiton Jesús yuanotzaciachicawo o sana, ma dios quitió chiva que para tanahuatis ma dios quitió rey de Israel Jesús o casi se burro yuanipanotlezco y con que enquitantiotlacuilole amo shemautica tlacas de Sión, sequetaka na mo rey yualmuica. Yetiwitz y burro. Y te chontónale y un macho que un macaque cuenta, tan quitos neguiyon tlamantle, la moche. Pero satepa nico a Jesús su hilwit, o que el namique que no chinyon yocatca y y te chitotla de yen Jesús, y guanico no tlapano. Intlaca y Jesús, y que ni Lázaro, de kani y micacuyoc, y uxemi sa o te tapuviayas de tano o tlapanok, Por entlaka o quisque o Jesús, porque o quematke o que y milagro, pero en fariseos o que entre yehua. chikitaka noch ten tlaca yahuinawak ok, y guantehuán